todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria, porque nosotros, lo... esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos dé sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Bueno, me asaltan muchas dudas o me quedan muchas dudas después de eh, las declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP. La gran duda que yo tengo es por ejemplo frente al tema de las leyes que hoy rigen nuestro país, de las leyes con las que hoy buscamos hacer la paz y con las que buscamos cambiar a Colombia. Porque estas leyes fueron aprobadas en un congreso narco paramilitar, en un congreso donde el 60% de esos congresistas eh, pertenecían directamente a la AUC o habían sido colocados allí por las Autodefensas Unidas de Colombia. Y en esto no, no mentimos, esto lo dijo Salvatore Mancuso, pero es que de esto también hay una, una, unas huellas y es que muchos de esos congresistas también fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia precisamente por sus vínculos con paramilitares. Entonces hoy buscamos la paz total en Colombia, hoy buscamos cambiar el país, sacar a Colombia adelante, pero a través de eh, una serie de leyes que fueron creadas y diseñadas para un país narco-paramilitar, que fueron diseñadas para la consecución de un narcoestado, para proteger precisamente a los narcotraficantes, a los paramilitares y a toda la serie de políticos, empresarios eh, y eh, funcionarios públicos que colaboraban con las organizaciones paramilitares. Es decir, nosotros hoy tenemos que sentarnos y reestructurar el país, mirar nuevamente eh, y cómo es que está funcionando, funcionando nuestro, nuestro país y cuáles de esas leyes en realidad con las que hoy funciona Colombia, pues deberían de ser eh, realmente modificadas, sustituidas por unas nuevas leyes que eh, permitan precisamente el juzgamiento de eh, todas estas personas. Eh, así pues que eh, este video lo hago porque eh, tenemos que hacer un llamado a la reflexión frente a todo lo que ha venido ocurriendo en Colombia, eh, sobre todo ahorita en estos últimos meses con la EP. Acaba de pasar Salvatore Mancuso, eh, viene eh, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, que era eh, el dueño, porque era, era el dueño, no comandante, sino que ellos eran los dueños del de, eh, bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y donde esta persona a quien les habla, Jenner Uzuka pues es víctima directa de ese grupo paramilitar. Así pues que eh, comencemos a, a reflexionar porque sin duda alguna eh, los cambios que requiere Colombia hoy no solamente son una reforma a la salud, una reforma a, a, a laboral, eh, y, y demás y una reforma agraria, agraria, sino que tienen que haber otras reformas para que Colombia realmente sea eh, en el futuro próximo, eh, sea eh, un país que pueda salir adelante a través de eh, eh, permitirle a la sociedad generar unos cambios realmente que les genere verdad y que genere justicia también eh, para que se puedan juzgar a todas las personas que, digamos, han delinquido o que han cometido esta serie de atrocidades, porque lo que se ha cometido en Colombia realmente son atrocidades. Entonces, les dejaba esta reflexión y eh, quedan todos invitados para que en los próximos días pues continuemos con eh, Conecta Colombia, que es un programa que hemos venido realizando todos los días, pero que por el tema de eh, Salvatore Mancuso en la G pues lo suspendimos para poder hacer las transmisiones directas de eh, esa, ese esa situación que se presentaba ahora en la JEP, de esas declaraciones y eh, en los próximos días, pues cuando eh, Macaco venga, también vamos a estar transmitiendo eh, esas declaraciones, esas audiencias en vivo y en directo. Mientras llegan esas nuevas audiencias, pues aquí vamos a estar a través de Reacción, Revista Digital y de los canales de Jenner Usuga y las otras páginas que están vinculadas para transmitirles lo mejor de la información y de los hechos que van ocurriendo en Colombia en el diario Vivir. Recuerden, yo soy Jenny Luzuga y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.